¿Vos lo ganaste este juego? Eh, no, nunca lo llegué a ganar. Yo tampoco. Jamás. ¡Nunca! Me parecía es, muy largo. Es bro. más, choto, eh. Creo que como con toda la furia llegué a la misión que tenés que hacer esa verga con el auto. Nah, ¡En serio! Creo que de bella? ahí nunca pasé. eh. Pero en la Play 2 se me ver el juego en esa parte. Eh, <risa> chico, niña, niña, ¿Bulú? niña. ¿Cómo se buggeaba? Es ya pelado. Sí, sí, sí. Ya, ya pija. Uh, uh, esta intro, favor. Ah, no, esta es la de. Ahora, Francia dice. Ah, no, nada que. De... Es? Ah, Francis. ¿Dónde, Francis? <risa> ¿Dónde está? En France. Francia. Francia. No, no dice eso. Lo dice cuando <risa> llega al Hood. No, está rubiado! Se ve re bien. Hay uh, un gigante al lado del chabón. Es sobre eso, el chabón va al judo, sí, sí. se muere porque se muere su mamá se mueve y tiene que volver Y tiene que volver al judo. Pasa, el chabón se había. ¿Por qué se va? Se va. Por, por eso que, mismo. Creo, creo que es por esto, porque el chabón está hasta las bolas acá. <risa> no, es re serio. No, está hasta las bolas. Salió muy viejo. La bola. Hasta las bolas. Hasta man. las bolas. Man. Oh. Me que la voz del grone es, es de... Michael Jackson <risa> <risa> De Samuel Lee Jackson, el del templo <risa> ¿Quién hacía la voz? De Michael boludo? Jackson Michael Jackson ¿Eh? oh es gigante, Sí, sí, sí es enorme. Me mata el beat de atrás <risa> Hey, oh. that's my paper man, that's money This is drug money Me mata que todos los negros tienen la misma voz boludo sí, ¡Bienvenido home Carl! back You ¡No forgotten about us, de you, boy? Todo mal. En cuestión todo mal todo con eso. Todo mal. Ese. Todo mal. Y ahora te dejan en pija. Y ahora no me acuerdo... ¡Ah! Me, ¡Ah, claro! Me, me dejan en pija. Y... ¡Oh, shit! No sé qué le pasa, pero voy a tocar un botón. El botón mágico, ¿eh? El botón mágico... No sé. El botón mágico, boludo. El F9. Ah, el F9. Creo que te pasó algo así estabas jugando sí, el God of War. Sí, eh, es el... No, no sé qué vergas. <risa> <risa> eh, títulos. Subtítulos Subtítulos, idioma jacine? español. Sí, con con... Eh, no, mí, me acabo de acordar del clip de, de Vector. Ah, que, que se le, le rompe que se todo. Explote, explota todo, se, se buguea, se coge toda la PC se gratis. Todo. Esto, tiene esta mierda de. Boludo, vos sabés invertir vista en un juego de Play 2. Jamás. Es horrible. Es una sí, mierda. Pero es re incómodo aparte. ¿Qué? <risa> <risa> oh boludo, ese video no sé si lo viste Uy, bro, uy, uy, rey. Viste el eh? video del pie, aunque está en. <risa> oh, está esto. Que está previo a que arranque un partido de fútbol. Sí, no. Y el, es de esos pibitos que va y está con el jugador ¿Cómo o sea, que está? Ah, que está al lado del. los Sí, jugadores. que está al lado del árbitro sí. Y el árbitro, no sé quién, le dice que, Che, tenés que llevarle esto al jugador Y el niño le da un a y dice ¿Qué? <risa> no entiende nada Me mata ver ese video, boludo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces lo dice, boludo? Lo dice Uf. una sola vez, pero no dice qué Dice, ¿Qué? <risa> está re perdido Pero voy a buscar, boludo Oye, boludo uff. Uh. <risa> no. Quieren <risa> no. <a> <risa> que se vea la versión de Play 2 boludo. Para mí la unique, para mí es la mejor. Sí. Tipo la versión de PC se ve re pero bueno, tan mal portado eh, los GTA, boludo. Eh, bueno, y ¿Todos? este año, ¿cuándo fue el año pasado? Cuando sacaron la versión de Steam, nada ver, Sí, pero... sí, sí, esa es malísima. Porque manga. esa la hicieron con el. con otro motor gráfico Como cualquiera. Manga. Uh, acá aparece el... Este escena es re triste, sí, sí, gratis. Atrás tiene una, una foto de un screenshot del juego. Sí, sí. ¿Qué onda? Era... No entiendo eso. ¿Qué le pasa, yeah. güey? Ah, que están... Uh, descubre. Nunca le digo la historia, ¿eh? Es que la historia está bastante buena. <risa> no güey. boludo? El, todo... <risa> <Panqueque>, boludo. <risa> Sí, spawné es que al negro ahora de la nada. Supuestamente. Oh, supuestamente, okay. What's up? <risa> supuestamente, con el gordo este, <risa> hay como señales de que el gordo ya es un garca desde el principio. Sí. Tipo en las cinemáticas. Voy a aprovechar a verlo porque. A esta altura ya todos que saben cómo termina el Sí, sí, ya sé. Snoop Dogg, ¿Quién aparecía en el juego? Snoop Dogg cagaba No, no, Snoop Dogg no, Big Smoke. Big Notorious. ¿Es Big Notorious? Sí, es medio Big Notorious. Big Popa, Big Popa. Ah, así que voy a ver a la, a la madre del cementerio o algo así A ver, Yeah, that's cool A mí me mata, that's boludo, el, el gordo negro youtuber, boludo ¿Cuál? Que es el de... That is. Es el que toma un montón de bebida que... Ah, tiene el gordo, el gordo en la banda no, Que un vaso de un zapato No, no, no, es increíble <risa> Es una bota, Es eh. una bota de Papá Noel, boludo Sí, sí, boludo sí, tía, Uy, qué paja estas cinemáticas Yo me acuerdo de... <risa> es Snoop <Nub> Dogg Es <risa> Snoop Dogg Oh, Dios! 30 segundos Me mata, se mata Snoop Dogg Uh todo mal ¿Cómo habla Boludo, es un perro chihuahua, boludo no, uh, no, NT No, en plazo Internet. Es NET <risa> <es. risa> eh, uh, si lo sigo con, otro, con el auto, por lo que creo eh, no, que No, creo que cagaste, eh No, no, no, sí, sí, puedo ¿Cómo no, no. Sí Porque eso No se subía Uy, ¿no? <risa> ¿no? re fuerte la música no, Re fuerte la música sí, que... Primo escucha. <risa> Si lo sigo Acá no los pisos, ¿no? Ahí está. Si lo sigo todo bien, eh. <risa> el chabón que estaba antes en el auto tenía la radio muy fuerte. Tenía ¿no? la radio real ¿ra palo. Sí. El acústico, boludo. Yo voy medio con el... Vos vas con el auto... ¡Uh! Estuvo mal. Uh. ¡No! Yo... Sí. Yo voy con la música al paro en el auto. Sí, sí, no sí. me rompió todo. ¡Uh! Me... Oh, ¡Uh! Yo creo que de todos los GTAs, eh, tengo que decir que este... Si, sí, ni hablar. Pero, pero más allá de, de la historia, eh, y de que claramente tipo es una masa el juego que sea sobre raperos, básicamente. Sobre pandillas, Chico. pero tiene una jugabilidad de la puta madre, boludo. Sí, 2004, Porque es lo, los otros tienen muy buenas físicas, yo soy un boludo, en este tema de las físicas. Sí, sí. boludo, yo me acuerdo hace un, hace un tiempo, me, me, me sentaste, boludo, y me dijiste, mira, mira todo el video de la diferencia del GTA 4. <risa> 25 minutos en 80K, boludo. Porque el 4 era buenísimo. <risa> y yo tipo, ¿qué? Sí, sí, yo. yo es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Pero este eh, tiene buenas físicas. O sea, tiene como medio ya se está apareciendo las del 4. Porque las que son las del 3 y la del Vice City y eso, los, los anteriores son una verga. Son pre-móvil sí, los coches, ¿verdad? Sí, muy toscos, boludo. Venga una pronga. Boludo, es increíble, creo que me pasa en este juego nada más. Que sin saber a dónde tenés que ir, ya sabés cómo ir, boludo. Creo que lo dije como el orto, puede ser. No, es buenísima la Uy, me refui mucho. O sea, como que mejor me cayó. No, no. ¡Ah, bien, Eti! creo que esta mierda me está pegando. No. A ver. Iba corriendo. Iba corriendo. ¿Dónde están? ver el crash. ¿sí? ¿Cómo hace el crash? Tun, tum, tum, tum, tum. Iba <risa> re tranquilo, ¿Le puedo sacar la bici? No, pará. Yo creo que, creo que lo voy a re perder, eh. Ay, lo tenés al lado. Listo, un coche. Ah, ah, con un coche. ¡Ay! ¡Es el osolo negro! Mierda, mierda. No, los perdí. N Tecno. N Tecno. <risa> N Tecno. N Tecno. Se me cansó. Cordo, ¿No te ya. corre más? No. No, ay. No. No mires para atrás. Mires. No. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy. Suena, <risa> Es igual, es verdad. <risa> uy, no, wow, más. Está todo mal, peor. peor. Sigue sí, derecho por ahí. seguí derecho por la derecha. Sí, todo derecho por ahí que lo vas a ver Allá está Groove Street. Sí, sí, allá está. La Bond Street. <risa> uy, uy. Vale, igual, no nada, Llegó. <risa> <risa> Llegaste, eh. Pero Se bubió igual el auto. <risa> Ay, está re bubiado. Está, por Dios. Imagínate que cuando tenés energía corre muy rápido, boludo. Sí, sí, mal, en el que corría rapidísimo en el Vice City, boludo. Ah, en el Vice City no tiene sentido, tiene un cohete en el ano, boludo. Sí, sí, sí, cualquiera. Se mueve muy rápido. El Vice City tiene medio como el orto, todo, la física y eso, boludo. Es un bajón que no se puede nadar. Si ese juego se pudiera nadar. Pero si no hay nada. Igual no hay nada. No hay carajo. Ahí está, llegué. Quiero hacer una pregunta, boludo. ¿Alguna vez jugaste al casino en el GTA? ¿Te metiste en el casino? Igual? No, porque nunca llegué a esa parte Claro, boludo. yo tampoco, jamás O sea, yo siempre dije que existía el casino y nunca pude ir Sí, sí, sí, en la... en San Fierro Arre, no sé San Fierro, San Miguel Arre Jajaja <risa> Jajaja bueno. Igual esto, boludo, parece repete Esta pregunta propuesta, nunca llegué a esa parte Se supone que hay un momento donde pasás a la otra ciudad tenemos que hacer un casino, eh. Uy, un jamón. Uy. uy, le di una piña, boludo, gratis. Una piña. Uuh. Se lo concha, se lo concha, bolu. sí? Sí, hacelo mierda, boludo. Cagale la boca. Listo. La, esa patada ah. me mató. Esa patada. <risa> esa patada. En los huevos aparte. Zapat. Listo. ¿Tiene un arma? ¡No! ¡Todo mal! No, Rodri, metete a hacer la mierda o algo porque nos van a hacer cagar para adentro. Quiso, adentro, Ya vamos a Aleja. Como me caga eso, como me caga ese hijo de puta, boludo. Mira la mina, está atando. acordar la escena de Scar muy cuando se empiezan a tirotear todos. Hay una escena cuál? cual, ah, la de que, la que se, la se, se encuentran las dos pandillas. Mira, las la dos pandillas, <ríe> si, sí, si, sí, si, sí. se recarga. ¿Quién no un, un cohete? Sí, si, sí, de la nada, un cohete que huele a la mierda.